Hola, yo soy el doctor Martín Alomo, docente e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, coordinador de la unidad docente hospitalaria del Hospital Braulio Moyano, dependiente también de la Facultad de Psicología de la UBA. Y tengo el agrado de estar aquí para conversar con una figura destacada de la psicología, de la investigación en psicología clínica, y en particular en el área de la clínica de la esquizofrenia. Eh, hoy está con nosotros el profesor el doctor Luis Sass. El doctor Luis Sass es una figura destacada, como les decía, del ámbito internacional. Eh, es profesor de psicología clínica en la Escuela de Graduados de Psicología Aplicada de la Universidad de Rutgers se especializa en psicopatología grave y en dos cruces que para nosotros son muy interesantes la filosofía y la psicología y la psicología y las artes Sass, el doctor Luis Sass ha sido miembro de la facultad de psicología de la Universidad de Rutgers desde 1983 y eh, ha sido invitado como profesor eh, en muchas instituciones, tanto de los Estados Unidos, su país de origen, como en otros países Ha publicado muchas obras eh, en varias partes del mundo y en particular su libro, traducido al castellano como La esquizofrenia a la luz del de arte, la literatura y el pensamiento modernos ha sido considerado un nuevo hito en el estudio de la era moderna y ha merecido eh, en 2018, a raíz de su reedición revisada, eh, el, un premio muy importante otorgado por la Asociación Médica Británica como el mejor libro en psiquiatría. La carrera del doctor Luis Sass es este, muy prolífica, muy interesante y realmente eh, es eh, una suerte eh, eh, y estoy muy agradecido de que Luis haya aceptado la invitación a participar con nosotros así que bienvenido a esta conversación, estimado Luis Es un, un placer estar aquí con, con ustedes y gracias a profesor Olomo. gracias Martín De acuerdo, muchas gracias a ti Luis eh, bueno, vamos, tenemos un rato para conversar, eh, en particular, como decía, los, tus desarrollos sobre la clínica de la esquizofrenia me parecen importantísimos y tengo varias preguntas respecto de, de ese trabajo y, y de, otras, este, de otros aspectos de tus investigaciones que me interesaría hacerte algunas preguntas al respecto. Muy bien. Eh, Luis tiene la generosidad de hablar con nosotros en castellano, que lo hace de un modo perfecto. Y habíamos empezado nuestras conversaciones en inglés, pero hoy quiere, me dijo hablar en castellano para poder tener la oportunidad de practicar su castellano. Y la verdad que le agradezco muchísimo su, su, genero, su gentileza. Sí, espero que podré expresarme suficientemente bien en español y uh, quisiera... Um, uh, Decir al principio que uh, discúlpeme por las, los errores, uh, los muchos errores que voy a, voy a cometer. Hace un poco tiempo que no estoy uh, hablando español. He pasado bastante tiempo en, uh, en Colombia y también en México, pero hace unos años. Entonces, um, es, uh, va a ser posiblemente un poco difícil para mí, especialmente porque vamos a discutir unas cosas uh, bastante complicadas. Es cierto, es cierto. Pero gracias por la oportunidad y es un, un placer uh, poder hablar uh, contigo, Martín. Muchas gracias a ti, Luis. Para empezar, Luis, una pregunta muy sencilla que la dividiría en dos partes. Por un lado, ¿qué es para, para ti la esquizofrenia? Y por otro lado, ¿cuándo comenzaste a interesarte en el estudio de esta forma particular de experiencia humana? Sí. Bueno, para mí la esquizofrenia sigo más o menos eh, el punto de vista de de los, um, de algunos autores clásicos como Eugen Bloiler, uh, como uh, Carl Jaspers y, y también Schneider, el, el estudiante de, de Jaspers, um, y uh, también de unos uh, psiquiatras uh, fenomenológicos, por supuesto. Um, es decir, uh, una visión de la esquizofrenia que que reconoce que hay uh, una, una, un aspecto bastante específico uh, que es diferente de lo que se, se presenta, por ejemplo, en, en la, la paranoia pura uh, y también en la manía y otros tipos de psicosis. Um, entonces, en este sentido, uh, soy un poco, um, estoy un poco... Uh, Uh, de acuerdo con, con el punto de vista clásico porque ahora hay mucha gente que, que prefiere hablar solamente de, de, de, de psicosis en general pero yo creo que la, la visión de, de Bloiler y Jaspers uh, que reconoce que hay una, una diferencia entre uh, lo que tiene que ver con cambios afectivos y con síntomas uh, que se puede entender bastante fácilmente. Uh, es, es una cosa y una otra cosa es lo que se presenta en la esquizofrenia, donde hay um, hay uh, experiencias que para uh, la persona normal son, ¿cómo se dice en español? Bizarros, ¿Bizar? sí, sí, bizarro. <ríe> <ríe> bizarros, bizarros, uh, uh -huh. y en el sentido de que se, no, no se puede fácilmente uh, entender. Uh, para la persona normal uh -huh. y um, mi, mi, mi obra uh, trata de explicar y uh, ilustrar lo que pasa en, en esos estados uh, uh, de esos estados cambiados y para mostrar que no son tan imposibles uh, para entender uh -huh. y uh, bueno me uh, pero diría que no, no digo que hay uh, fronteras uh, muy distintas entre uh, los uh, los uh, tipos diferentes uh, los varios tipos de, de psicosis um, prefiero el punto de vista de, del uh, ideal type del, del tipo ideal uh, es un concepto de max weber que reconoce que um, bueno no se puede Um, diferenciar muy uh, um, claramente muchas veces pero también es necesario reconocer tipos clásicos um, y uh, de muchas veces en el mundo real lo que se presenta en la clínica son tipos son son casos no, no tan típicos pero entender lo que es el más típico uh, ayuda mucho al uh, a nosotros para entender los, los otros uh, tipos uh, uh, mezc mez mezclados. A propósito de esto que, que estás diciendo, Luis, eh, recuerdo un pasaje de locura y modernismo interesantísimo donde debates, pones en debate la, aquella discusión de los años 20 y 30 del siglo pasado respecto de si hay una continuidad o si más bien hay discontinuidad entre los esquizotímicos, los esquizotípicos, los esquizofrénicos, aquella diferenciación establecida por, en Minkowski, por Minkowski, por ejemplo. Sí, en su libro, ¿no? sí. sí. Eh, pero a propósito de lo que comentabas, eh, tengo otra pregunta para hacerte. ¿A qué se debe la elección de la fenomenología como marco teórico en tiempos, en tiempos en que, en otros ámbitos académicos, ella parece ser desatendida. Y, y al respecto, dentro de los autores reconocidos, dentro de este marco teórico, sí, sí. ¿cuáles de, ¿cuál de ellos te parecen más interesantes para extraer enseñanzas para la, la clínica de la esquizofrenia? Bueno, es, es un poco difícil porque es una historia complicada. Con, des, uh, uh, con diversos aspectos, pero yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que uh, es, en la universidad estuve estudiando, no psicología, pero literatura, especialmente literatura uh, inglesa y, y, y norteamericana, uh, pero otros tipos también. Um, y uh, yo tenía la... la la, la habitud de uh, enfocarme en la forma el estilo de las de, de las cosas humanas mm -hmm. uh, no en el contenido pero en la forma porque eso es lo que cuenta verdaderamente en, en, en el arte o, o sea sea la literatura o sea la poesía o la pintura o lo, lo, lo que es y entonces, cuando leí uh, por accidente el libro de, de uh, Lang, el, uh, el Yo Dividido, que es un, un libro muy importante para mí y para muchos, um, he reconocido que él, pude, él pudo, uh, Lang pudo um, describir lo que estaba pasando en estos estados psicopatológicos, pato uh -huh. uh, en una manera que, que, que podía captar el estilo, de, de, el sentido de, de la experiencia. Y um, yo creo que para mí es, fue una cosa muy importante. Y al mismo tiempo también por accidente, porque a, a, a la edad de 19 años no, no, no sabía mucho de, de la filosofía, ni la psicología, uh -huh. ni, ni nada. Um, y, por accidente, uh, uh, me, um, me encontré en un, en un curso sobre Husserl y Merleau-Ponty. Uh -huh, uh -huh. Y um, no, no a, a esa edad no, no podía entender casi nada de Husserl, pero estuve muy apasionado por Merleau-Ponty. Uh -huh. y, y yo pude reconocer su capacidad, Uh, de ilustrar y um, lo que uh, lo que es importante pero también extraño en la experiencia humana normal uh -huh. y um, también leyendo a Lang sobre la experiencia psicótica y uh -huh. también esquizofrénica claro. uh, bueno todo um, Todas esas influencias al mismo tiempo claro. era la, la, um, el principio de mi, uh, mi proyecto ajá, de ajá. modernismo y locura de modernismo. Ajá, ajá. Luis, y ya... Y estuve fue... también, eh, quisiera decir también que estuve sí. cuando, uh, cuando empecé a, a leer uh, la psicología más... Uh, más um, convencional, sí. no pude encontrar nada que me pareció muy um, uh, muy... Uh, que, que, que tenía la capacidad de de, de entender la esencia de, de esas cosas. Luis, uh, ¿tú estudiaste en Harvard psicología? Literatura inglesa a Harvard y después... Uh, uh, cambié a Psicología a la Universidad de California-Berkeley. Entonces tengo sí. mi, mi doctorado de Berkeley y mi uh, bachillerato sí. sí, de, de, uh, de Harvard. Claro. Y después claro. es, es, eh, estudié también a Cornell Medical School, New York Hospital, uh, uh, en la Psicología Clínica. Sí, si, no, si no entendí mal, eh, tú recién mencionabas a David Lang, ¿verdad? El psiquiatra inglés. Sí, Ronald RD Lang. Ronald, David. Ronald, ¿es David? No sé qué es. Se dice en inglés siempre RD uh, okay. Lang, right. sí. ¿A quién se, se, se, se tiene en cuenta como uno de los eh, antecesores los referentes de la, de la antipsiquiatría, ¿verdad? ¿O estoy pues, sí. si equivocado? Sí, pero... Es la verdad, pero, pero, pero su primer libro era, en, en mi juicio, su mejor libro. Y uh -huh. es uh, el Yo Dividido. Y es después uh -huh. de haber, haber escrito este libro que, uh, uh -huh. que entró más bien en el, en el ámbito de la antipsiquiatría. Uh -huh. Y no me interesan mucho sus, uh, sus obras uh, uh, más, más tardivas. Sí, tardías, tardías. Más, más tardías okay. um, estoy, estoy hablando solamente de ese, ese okay. Eh, okay. de un libro okay. Y okay. Eh, eh, okay. es um, ese libro el yo dividido okay. uh, empieza con una, una cita de Minkowski yes. okay. el, el gran psiquiatra uh -huh. uh, fenomenológico Sí, sí. Que dice um, es, es una cita en francés si me acuerdo bien algo como um, "J'écris uh, une œuvre subjectif ici, mais qui de toutes ses forces vers l'objectivité". Escribo una obra subjetiva aquí, pero que trata de uh, acceder a la obje, obje, objetividad. Objetividad. objetividad entonces es, es un es el yo dividido es, es una obra de, de psiquiatría fenomenológica uh -huh. uh -huh. um, Jaspers, Schneider Minkowski Bloiler Bloiler padre Bloiler hijo etcétera sí ellos son autores representantes de la psiquiatría de Grambre fenomenológica a los que recurres frecuentemente sí. en tus obras, por ejemplo, en el clásico Locura y Modernismo. ¿Podrías decirnos por qué consideras fundamentales las observaciones y los desarrollos de estos autores para el acercamiento a la experiencia chisfrénica? Creo que algo ya respondiste de esta pregunta antes, pero tal vez puedas sí, decir sí. algo más al respecto. Si sí. sí, quisiera decir unas, unas cosas uh, por lo menos. Um, yo creo que el más importante es, uh, uh, oh, es Carl Jaspers, es el, el padre de la, de la psicopatología fenomenológica uh -huh. y su, su obra maestra, uh, la psicopatología general, es, uh -huh. en, en, la, en el juicio de muchos, y estoy de acuerdo, el libro más importante que jamás ha sido escrito uh -huh. sobre la psicopatología es uh, verdaderamente un, un, un tresor uh, y uh, es no es un libro que se puede leer desde el principio, principio hasta el final porque sería como leer una claro. enciclopedia claro. pero hay que, hay, hay que entrar sobre uh, unos uh, para, para buscar lo que dice Jasper sobre um, uh, ese uh, este asunto o, o el otro asunto um, pero yo creo que, bueno, su, la capacidad de Jasper de captar en sus descripciones um, la, la, la, la sutileza de unas experiencias. Uh, por ejemplo, su, su descripción famosa de, um, eh, ¿cómo se dice? Uh, uh, the delusional mood, el, el estado de ánimo delirante. Um, Uh, que es algo, un estado de ánimo que muchas veces uh, viene justo antes del, del desarrollo del delirio uh, mm -hmm. en el paciente. Y um, es una descripción tan, tan fina que um, capta exactamente la el cambio que, que se da. Um, y entonces su, su capacidad de describir de es, es importante y muestra la posibilidad uh, en mi juicio de entender um, más o menos no exactamente obviamente pero más o menos lo que lo que pasa um, en uh, esos, esos estados anormales uh -huh. pero al mismo tiempo una, una ironía Dentro de la obra de Jaspers es que Jaspers es el, el, uh, el autor de, de la idea de la incomprensibilidad de la esquizofrenia. Uh, es, es una ironía, aún una paradoja, porque el mismo Jaspers que dice que no se puede entender la esquizofrenia, uh -huh. tiene el mismo la capacidad de escribir también que sí uh -huh. se puede entender un poco, uh -huh. Uh -huh. pero yo creo que el hecho de que um, uh, reconoce la dificultad en entender uh, lo que pasa en esos, uh, en esos estados psicóticos es muy importante y es algo que no es tan común uh -huh. en, um, en nuestro ámbito de psicología. Uh -huh. mucho en todo caso, no hablo de la psicología de Argentina, que es bastante diferente y probablemente mucho más interesante de, de lo que pasa uh, generalmente en Estados Unidos. Pero mucho de la psicología general en, um, en las universidades norteamericanas, bueno, no, no tiene un, un aspecto filosófico ni, ni mucho sutileza utiliza para reconocer lo que es diferente. Uh, en, por ejemplo en la esquizofrenia, pero yo creo que ese, ese, esa dualidad en Jaspers entre la capacidad de entender y describir y la, el reconocimiento de la dificultad de, de um, empatizar, ¿se puede decir en español? Sí, empatizar. Empatizar, um, empatizar con el paciente es, uh, es un aspecto muy importante. Y, bueno, no es, pero no solamente Jaspers, también otros. Eh. Para mí, yo creo que uh, mi, mi, uh, mi psiquiatra clásico, clásico uh, preferido sería Minkowski Ajá. y um, su, su, su, su libro um, la, uh, la, la esquizofrenia, uh -huh. um, que uh, capta la, el hecho de que la esquizofrenia no es. Como se dice muchas veces, no es una cuestión de regresión uh -huh. uh, o de um, ser captado por los instintos, uh -huh. pero más bien un, un cambio de, de sentido de la vida en, eh, que es el opuesto de todo eso, que es uh -huh. más bien como una, una pérdida de... Uh -huh. del, uh, de la vivacidad en, en, en alguna manera. Uh -huh. es, uh -huh. Recuerdo siempre, Luis, la, la definición que da Eugen Minkowski allí de la esquizofrenia como pérdida del contacto vital con la realidad. Sí, exactamente. Recuerdo sí. esa es una definición que, que toma Jacques Lacan en varios de sus. De sus ¿Qué, emisores? cómo? Jacques Lacan recurre a esa definición. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo uh, recuerdo el capítulo de lo cuero y modernismo que le dedicas al stimum. Stimum esa palabrita que en alemán significa estado de ánimo, pero que suele usarse en la psicopatología para hablar del estado de ánimo esquizofrénico en particular. Sí, sí. El Stimmung. Stimmung. sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Y cómo desarrollas allí los, desa los, los en tu libro Locura y Modernismo, sí. que viene a la luz del arte, la literatura y el pensamiento modernos, traducido al castellano y difundido ampliamente en varios países, premiado en 2018, como comentaba antes, eh, por la Asociación Médica Británica como el mejor libro en psiquiatría, tú realizas una investigación sorprendente, erudita, profunda, a mi juicio la más importante y con mayores consecuencias sobre el tema de nuestra época. Ese trabajo demuestra no solo una sólida formación clínica, sino un amplísimo conocimiento de las producciones culturales de nuestro tiempo. Mi pregunta es la siguiente. Es una pregunta que tiene varias partes, así que las enuncio a todas para que tú elijas por dónde prefieres empezar a responder. Ok. En principio, ¿cuál es el alcance que le supones al estudio de temas culturales en su vinculación con la clínica de la esquizofrenia. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Cuál es la naturaleza del vínculo que veo entre los, los, los dos temas de mi libro? Claro. Exactamente. exactamente. Okay. Luego, ¿el artista muestra en sus producciones lo que el esquizofrénico padece? Por otra parte, ¿La experiencia esquizofrénica puede explicar el arte o, al menos, algunos resortes de la creatividad artística? Y por último, considera que la elucidación, de las, o sea, que la explicación de las relaciones entre experiencia esquizofrénica y creatividad artística nos permitirían producir novedades epistémicas, novedades teóricas referidas a la conceptualización de la esquizofrenia y su tratamiento? Sí. Son muy amplias las preguntas para que veamos sí, sí, sí. como tú quieras. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, como, como sabes Martín, el, uh, el, uh, el tesis central de mi libro es que hay un, un vínculo muy importante entre el modernismo, uh -huh. qué quiere decir Eso. el arte um, vanguardista, de, más o menos del siglo XX, que continúa ahora, uh, pero como, como postmodernismo, que tiene mucho que ver con el modernismo, no no quiero uh, gastar demasiado tiempo en, okay. en tratar de definir, pero um, ¿cuál, es el, ¿cuál es el vínculo? Es que en los dos ámbitos de la esquizofrenia y de la, del arte modern, modernista, hay uh, un exceso, digamos, de hiperreflexividad, uh -huh. es decir, una una, una, una suerte de autoconciencia uh -huh. um, uh, exagerada y, um, y uh, que uh, en, en, en la que no se no se tome como objeto tanto el mundo como el el yo y, y los, los um, todos los aspectos de la experiencia que normalmente um, existirían eh, de manera implícita y no explícita. Entonces lo que pasa en el, en el modernismo muchas veces es el, uh, el, la explicitación, se podría decir, en, espero en español sí, sí, de, sí. de lo que lo que normalmente existiría en lo en en en, en, uh, en uh, de, de manera implícita okay. por ejemplo en en el en, uh, uh, el um, uh, cosas como por ejemplo el hecho de que en, en mucha poesía uh, del siglo XX y del finales de, del siglo XIX también, um, hay uh, una tendencia de, de uh, uh, hacer caso más, más bien al a lenguaje en sí mismo que en el contenido de lo que se discute. Uh -huh. Bueno, la, la ilustración más, más clara de todo eso es uh, la poesía de Mallarmé, uh, el, el, el poeta francés, uh, un poco antes del, uh, del siglo XX, uh, justo antes, y, um, y uh, el hecho de que uh, está pensando más bien en el sonido de, de las palabras que en el um, en lo que lo que es el, el objeto uh, de, uh, uh, al que se refiere Uh, la palabra y um, eso es una cosa que se, que se da también uh, no, no siempre pero de, de, pero debe ser cuando en la esquizofrenia y um, es algo que no no es um, uh, una una, una, una, una un, un, un, no es el resultado de una regresión a uh, un Ajá. estado de psicológico Um, infantil, uh -huh. pero más bien de digamos una, una cierta sofisticación, uh -huh. uh, una, una, un reconocimiento de lo que uh, tomamos uh, por sentido. Se dice eh, se dice eh, to take for granted tomamos por sentido por sentido por, por sentido. no por su to take for granted como se dice en español did, to take for, for To take, to take for granted. Uh, uh, tomamos por... No me acuerdo de la, la frase en español. Ah, Percibido, uh, um, Algo que se da normalmente, automáticamente, sin pensar. Por sentado, darlo por sentado. ¿no? Da, dado por sentado. Por sentado, o sea, dado por hecho, dado por hecho. Dado, dado por hecho. Pero en, uh, en, en el modernismo, uh, muchas veces esas cosas uh, uh, uh, empiezan a, a ser el, um, el blanco de la conciencia. Por ejemplo, en, en la pintura uh, abstracta, sí. hay un interés en el hecho de que la Uh, la superficie de, de, de la pintura es plata, no, no, no flat, es, um, es plana, plana, es plana, es plana. plana. Um, y hay uh, pintura que, eh, o, o el hecho de que la, eh, la, uh, la pinta, the paint la pinta, de la eh. pinta. La pintura o el pintor, no sé a qué te refieres. Pero la, la cosa, la sustancia. Ah, sí, sí la pintura. Es... pintura. El... Se dice igual pintura para cuadros. Se que pintura dice okay, para la Aunque okay, la pintura, pintura con, con sustancia sí. uh, uh, uh, viene a ser el, el blanco, el, uh, el referente de, de, ah. de la pintura. Y okay. es una reversión. Uh -huh. hacia sí mismo de la obra claro. bueno y yo creo que eso podría ser decir que eso es a, aún la esencia de, del arte del siglo XX, del arte uh, vanguardista, entonces es, es lo, que, uh, lo que digo en, uh, en mi libro y um, se puede ver uh, casi la, la, la misma el mismo desarrollo uh, uh, en, en, uh, en los pacientes esquizofrénicos. Um, entonces estoy tratando de, de, de demostrar, se podría decir, la sofisticación de, de la conciencia esquizofrénica. A propósito de, de esto que, que, que estás comentando, Luis, en, en tu libro, Justo locura y modernismo, apoyado en los desarrollos de Jaspers y auxiliado por las pinturas de Jojo de Quirico, tú explicas el pródromo esquizofrénico y los inicios de la enfermedad en términos de trema. Uh -huh. ¿Podrías comentarnos brevemente estos desarrollos acerca de las distintas etapas de, del trema que tú mencionas en tu libro? Sí, sí. Sí, eso es un buen ejemplo de, de, de lo que estuvimos uh, uh, discutiendo uh, hace un momento, porque yo, uh, el ejemplo que empleo uh, central, centralmente en mi libro para explicar el tema viene del, del pintor Giorgio De Chirico, el pintor protosurrealista italiano, um, y que, uh, uh, que, que dijo que estaba, que, una cosa, um, lo, voy a decir la, la frase en inglés antes, you, uh, you must, uh, es uh, su aviso a la, a la, a la gente, especialmente a, a, a la gente que quiere ser como el artista, es, you must live in the world As if in a vast museum of strangeness. Hay que vivir en el mundo como si fuera un museo grande de la extrañeza. No sé si es un, un bien traducido, pero más o menos eso. Y um, entonces uh, sus, sus pinturas muestra algo muy parecido, uh, uh, en mi opinión a la, lo que pasa en el um, uh, estado de ánimo uh -huh. um uh -huh. porque el mundo en la pintura en las pinturas de, de Kirchhoff es un mundo más o menos normal, bueno no hay algo imposible, pero uh -huh. el todo parece un poco cambiado uh -huh. y um, uh, Uh, se, se diría en, en inglés uncanny, no sé qué sería mm -hmm. la eh, que equivalente mm -hmm. en español para mm -hmm. algo mm -hmm. uh, normal mm -hmm. pero extraña mm -hmm. al mismo tiempo. Mm -hmm. Y, uh, y uh, en, sus, uh, en sus escritos personales uh, ha descrito exactamente su estado de ánimo en el, momen en el momento cuando Uh, uh, cuando tuve la, la idea de pintar en esa manera Ajá. y um, es una descripción de todo parece um, muy específico mm. como nada podría ser un accidente mm. um, no hay ningún accidente en el mundo pero al mismo tiempo todo parece accidental Sí, es sí, sí. muy contradictorio. Um, y... Um, Ancani, no, sino, sino, creo que Ancani es misterioso la palabra. Mi misterioso, sí, Misterio. sí. En inglés, uncanny es un poco diferente, es un poco más específico, pero es, es una oh, muy buena palabra en inglés. Um, <risa> y, uh, porque capta también el hecho de que es misterioso al mismo y al mismo tiempo completamente normal a un nivel, pero um, entonces uh, uh, se puede reconocer que um, el, uh, la, el uh, de Kiriko en esos momentos um, no um, um, era en una era en una en um, una actitud uh, desconectada, completamente desconectada, ah, como bien. si fuera un como una, una cámara y uh, más bien que una persona, uh, un, alguien que no, no tiene ningún proyecto, no ningún razón para estar allá, que es solamente viendo y um, en ese en ese estado de ánimo el mundo Uh, uh, empieza a, a cambiar. Um, la, Gar la Gar de Montparnasse es la pintura que tú que sí, sí. ejemplo. Pero no solamente esa pintura, hay, hay claro. muchas de ese, ese, uh -huh. de ese, ese periodo, periodo de su, uh, de su carrera. Uh -huh. um, entonces yo creo que se puede entender um, el, la, el tipo de percepción de, del mundo perceptual que... Um, que uh, precede que viene antes de, precede, de precede. que precede el, el delirio um, porque el delirio es es como una una uh, una manera de explicar por qué son las cosas tan uh, extrañas um, uh, es porque hay una persona que está cambiando las cosas para en lo que enloquecerme, por ejemplo, se podría eso, eso podría ser el delirio, um, y así el paciente se siente un poco mejor porque ahora uh, tiene una, una explicación de, de, de ese cambio tan, tan dif, difícil a, a captar, a, a especificar. Um, estamos siempre hablando con la esquizofrenia con cosas que no son. Uh, fáciles a uh, describir. De exactamente. Y, exactamente. Y, uh, pero yo creo que ese, ese, ese hecho muestra, nos muestra que estamos en el buen camino. Porque eso es la esencia de la esquizofrenia. Y si estás de acuerdo, eh, querría hacerte otra pregunta sobre esto mismo. En este ¿Cómo? Si te parece bien, quiero seguir preguntándote sobre, sobre esto mismo. Ok, muy bien. Por ejemplo, bien. en locura y modernismo, ¿no? Aunque no únicamente, ya que recientemente en eh, todas partes y en ningún lugar reflexiones sobre fenomenología como imposible e indispensable en psicología okay. y psiquiatría, has vuelto sobre el tema. Tú mencionas allí... En esos lugares, dos aspectos fundamentales de la experiencia del sujeto esquizofrénico. Por un lado, un exceso de autoconciencia, ¿no? algo de lo que estabas comentando recién. Y por otro lado, el fenómeno del distanciamiento. Por favor, Luis, ¿podrías eh, comentarnos algo respecto de cómo se articulan estas, estos dos fenómenos, ¿no? estos dos elementos? Sí, sí, sí. Um, bueno, um, la hiperreflexividad, uh, uh, acabamos de discutir eso un poco, sí, es, sí. Es, um, pero se podría entenderlo más, más claramente uh, pensando en o en el pensamiento o en el cuerpo vivido. Um, en el pensamiento el hecho de que, um, el, lo que se llama um, inner speech, um, la... Uh, ¿Cómo se dice inner speech? El, el, el discurso el, el, eh, hablado, el discurso El hablar, hablar uh, interior, ese, que ese. es normalmente el fundamento uh -huh. de nuestro pensamiento, pero que no, eh, que no es experimentado por el, el pensador directamente uh -huh. es como más bien como una un medio implícito um, que solamente está allá uh, que no es la uh, la meta o el blanco de nuestro pensamiento pero es el, el medio uh -huh. pero eso uh, uh, cambia en, en, en el referente. Y eso es lo que acab, acabamos de discutir hace, hace, hace rato. Sí, sí, sí. Um, pero también con, con, el, um, con el, um, el cuerpo, por ejemplo, las, las sensaciones que tengo uh, dentro de mi cuerpo, que normalmente, bueno, están allá, pero no estoy pensando en ellos y cuando ellos Uh, uh, cuando cuando lo siento directamente um, mi, la sensación de mi, de mi cuerpo cambia y um, y el hecho de, de, de enfocarme en esas, esas, en esas sensaciones uh, uh, lo, lo hace que ahora no puedo identificarme con mi cuerpo porque mi cuerpo es el, el objeto de mi, de mi experiencia y no el medio de mi experiencia entonces no estoy uh, respondiendo exactamente a, a, a tu pregunta voy a, a llegar allá um, pero ahora en, en, en ese en esas esos, esos experiencias se puede uh, ver por qué es posible que tener hiperconciencia y al mismo tiempo una pérdida de la conciencia de sí mismo. Porque para poder ex experimentarme como cuerpo vivido normal, uh -huh. es importante que no tenga demasiado autoconciencia de mis sensaciones físicos. Cuando lo tengo, bueno, tengo hiperreflexividad en alguna manera, pero con esa hiperreflexividad pierdo la sensación de existir por, uh, como, como el cuerpo que, que, que soy. Um, entonces, allá se puede... Uh, ver dos aspectos de, de lo que es la esquizofrenia, hiperactividad y autoconciencia, autopresencia disminuido, disminuida um, que van juntos, y al mismo tiempo, con es, esos cambios del yo, um, hay, hay un uh, hay un cambio de, del, del mundo. Uh, Uh, uh, dentro del que se, se vive. Uh -huh. y um, Porque si uno no se siente como cuerpo normal con deseos, por ejemplo, uh -huh. el mundo cambia porque las cosas no, no tienen ahora el, el, uh, el sentido normal uh -huh. que es... El, uh, que es la fuente de, de la organización del mundo percibido. Entonces, ahora tenemos lo que llamamos uh, en inglés a loss of grip o loss ah, of hold, sí, sí, no, no sé, no me acuerdo exactamente cómo se dice en español, agarramiento. Una, una pérdida de agarre, no una falta de, de agarre, de agarre. De agarre. Agarre. De agarre, sí una falta de agarre. Bueno, es una, una frase que, que uh, viene de Merleau-Ponty. Uh, Loss of hold or grip on the world. Uh, mm -hmm. please de con please. Uh, mm -hmm. uh, en, es, en francés dice Merleau-Ponty. Um, porque la organización del, del mundo percibido tiene que ver con uh, la importancia que el mundo uh, tiene para nosotros. Pero cuando hay, hay una hiperreflexividad mm -hmm. uh, y una autopresencia disminuida, el, la, los objetos en el mundo no, no, no, no pueden tener uh, la importancia y es como un mundo desorganizado. Claro. Mm -hmm. um, um, entonces, uh, el distanciamiento mm -hmm. que describo como alienation uh, mm -hmm. en, um, en locura y modernismo, Um, tiene que ver con esa, esa falta de um, de de uh, de, anclaje, de, de, agarre, de, agarre, de agarre exactamente entonces todo eso va bajo uh, todas esas cosas van juntos todos esos aspectos de, de lo que cambia en la esquizofrenia van juntos es, un, es una visión muy diferente de de la visión, de, de, es una manera de entender lo que es uh, la esquizofrenia, que es muy diferente de la manera típica en la psicología, uh -huh. y uh, uh, porque uh, todos los aspectos son, as, son aspectos de un, un todo uh -huh. que, que tiene su, um, su esencia. ¿Y cuál es la esencia? Bueno, es el cambio del yo que tiene que ver sí. con la, la combinación de la hiperreflexividad hiper con autoconciencia disminuida. Uh -huh. No sé si estoy uh, expresando eh, sí, sí. muy, muy bien oh, en español ahora, disculpe. Se entiende, se entiende muy bien, Luis. En eh, locura y modernismo, para seguir con ese clásico libro que he leído con muchísima atención, ya que constituye una de las principales referencias de, de mi tesis doctoral. Tú reparas en el fenómeno irónico en la esquizofrenia. ¿Qué podrías decirnos hoy al respecto? Sí, bueno, eso es un aspecto muy interesante, me parece, porque la visión típica, tradicional de la esquizofrenia es de una persona que... Uh, tiene muchos um, déficits, sí. si se puede decir déficits sí. en español, sí, sí. Um, y que, que no tiene la, las capacidades um, altas uh, de, uh, de cognición, de autoconciencia, de abstracción y todo eso. Sí. Es la, el esquizofrénico muchas veces um, se. Uh, es, es, es visto como un, una persona uh, infantil o uh, con demencia. Uh -huh. Pero yo creo que muchos clínicos y clínicas, personas, por ejemplo, uh -huh. psicólogos clínicos, um, sab, uh, uh, han experimentado los pacientes que... que Uh, parecen tener una actitud um, muchas de vez en cuando de soberbia o de superioridad al médico um, y, uh, y al actitud irónica uh, acerca de las, um, las ideas uh, convencionales que nosotros como psicólogos o psiquiatras como uh, tenemos y um, es uh, yo creo que eso es eh, muestra la la, uh, la capacidad crítica del esquizofrénico um, hacia el mundo um, uh, hay una frase de Lacan cómo se dice la frase la, la, Um, Le non dupe, er. Ajá. Sí, es sí, un, sí, sí. una frase muy famosa. Es el uh, título usted, de un Steven. seminario. Sí, del seminario sí. De acá. sí, no sé cómo des, decirlo en español. Es equivoca. Sí. Equivoca la frase. Sí sí. sí, sí. Pero yo creo que él. Uh, él también, con, con, bueno, él, él no es, no es el, el, la primera persona para reconocer ese, ese aspecto de esquizofrenia, hay otros también a uh -huh. principios del siglo XX, pero um, que es una, una manera de reconocer que el paciente esquizofrénico siente un distanciamiento miento de, uh -huh. de, la, de las convenciones, no, no, no necesariamente una incomprensión. O, o una incapacidad de entender intelectualmente, pero una uh, dificultad en aceptar las convenciones. Um, y eso tiene que ver con la, el reconocimiento, por, muchas veces por el, por el, paci, uh, por el uh, paciente, de la arbitrariedad de las convenciones uh, humanas. Ajá. Y eso es la, la idea que, que expresa Lacan con su frase Le non dupe er, que quiere decir la, la, la, las personas que no uh, aceptan ser duped como uh, sí, sí, uh, ¿Cómo que, se dice en español? Solemos traducirlo, solemos traducirlo como incautos, ¿no? Okay. Incautos, no. Solemos traducirlo uh -huh. como los, los no incautos, yerran, pero homofónicamente okay. en francés suena sí, sí. igual a, a los nombres del padre, de Sí, Sí, sí. Sí, sí. sí. Oui, le, oui, hay, hay por, obviamente la, el juego de palabras con uh, non du père. Le non um, du père. Le, le nom du père. Um, uh -huh. Pero um, yo creo que es, es una una frase que, que, me, um, que me gusta mucho porque uh, reconoce, reconoce al mismo tiempo que es muy difícil uh, ser este tipo de persona, er, en francés quiere decir wander, no, no, no poder encontrar su camino, pero también equivocarse implica equivocarse pero no por no reconocer, pero por no poder ser incautivo? Ser eh, no, eh, no sé a qué palabra te refieres así. Okay. Okay. Pero estamos, nos estamos um, comprendiendo okay. eh, mi punto? Sí, sí, sí, sí, sí. Creo, okay. creo que te refieres a, a, a que hay algo de del equívoco del lenguaje. Sí. Estás, estás, entiendo lo siguiente, a ver si okay. está bien lo que entiendo. Que hay un vínculo entre el equívoco inherente al lenguaje, el equívoco propio del lenguaje, sí. y la ironía en la sí. esquizofrenia. Sí. Yo estoy entendiendo algo así, no sé si, si lo entendí bien. Sí, sí. Y ese, uh, ese distanciamiento de, de las convenciones, del lenguaje, pero no solamente del lenguaje, de, de todo lo simbólico. Um, uh, uh, es un, un, uh, un aspecto de la alienación, de la, del distanciamiento del esquizofrénico, que tiene que ver con su, su tendencia a hiperreflexividad, um, que está reconociendo los, uh, los las dimensiones implícitas que uh, que no son uh, uh, no, que, que, que no son reconocidos por la gente normal. Entonces, yo creo que la ironía esquizofrénica es el, el punto uh, clave que muestra uh, la, el hecho de que nuestra concepción de ese, ese tipo de persona como, como peor como Uh, deficitaria, deficitaria. Uh -huh. Puede no, no, no, no, no, que, que es exactamente El opuesto muchas veces uh -huh. Uh -huh. Pero el hecho de que es el opuesto no, no quiere decir que Ese tipo de persona puede vivir Fácilmente Es, es en, en, en alguna manera Una enfermedad Se podría decir uh -huh. Uh -huh. Me, uh, Es importante No romantizarlo Claro que, sí, um, claro que sí. Bueno, bueno, muchas cosas para seguir conversando, Luis, la verdad que sí, es muy sí. interesante. Eh, Luis, es muy interesante, yo te agradezco mucho el haber participado, eh, que hayas aceptado esta invitación. Y le comento a la, a la comunidad de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires que el doctor Luis Sáez estará como invitado. Eh, Principal, en nuestro Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología eh, de noviembre de este año y también nos acompañará este, con un workshop, si es que le dan los tiempos y si puede, ojalá podamos combinar eso también eh, sobre eh, estos temas que estuvimos conversando, la clínica de la esquizofrenia y la importancia de la fenomenología en la psicología clínica Así que Luis, muchísimas gracias otra vez por haber conversado aquí con nosotros. Hoy. Gracias Martín y gracias a, a ustedes.